Hola, en este video de la tienda electrónica voy a mostrar cómo crear páginas públicas para la tienda. Para esto nos dirigimos a las páginas públicas. Las páginas públicas son básicamente secciones que podemos crear dentro de la tienda. De esta forma, eh, incluso pueden llegar a tener quienes no tengan una página web completa dentro de eh, la tienda electrónica de LibreT. Y eso sumado a, a, al, al cambio de direcciones que se pueden hacer y al cambio de layout, que también que se puede hacer en el sistema, puede dejarlos con una página funcionando. Bueno. Obviamente vamos a crear un nuevo registro y aquí está la página, la página para crear una página, donde se le va a pedir un código que el nombre que tendrá la página en la URL. ¿No? O sea, en el fondo la va, aquí las direcciones son del tipo eh, librt.cl slash t slash sasco slash p y aquí su página. Entonces su página se llama por ejemplo Nosotros. Ese va a ser el código que tienen que colocar aquí. Entonces creamos la página nosotros. El nombre del menú va a ser quiénes somos. Vamos a colocar que sí va en el menú. Y aquí tenemos la opción de crear páginas que estén en el menú o crear páginas que no estén en el menú. ¿ya? Obviamente depende de la cantidad de páginas que quieran crear, el tamaño del sitio que estén armando, etc. Y el cuerpo. Entonces nosotros somos. bla bla bla bla. ¿Ya? Y el orden que permite definir en qué orden queremos mostrar las páginas. Por ahora las vamos a agregar todas con eh, eh, orden cero para que veamos cómo se ve. Entonces creamos la página, tenemos listos quiénes son. Entonces creamos otra página. Ojo, acá hay un código que es reservado, que es el código de inicio. El código de inicio, si lo usamos, se va a usar como página de inicio de la tienda. Entonces creamos la página de inicio. Entonces, eh, página de inicio. ¿ya? Que de hecho la página de inicio no va a aparecer en el menú, pero igual le vamos a poner un nombre porque se requiere y eh, acá vamos a colocar eh, nuestra portada y ahí para la portada vamos a colocar simplemente una imagen entonces, en este caso vamos a colocar esta imagen la vamos a reducir sí entonces vamos a colocar esa imagen y su entrada ¿sí? entonces obviamente podemos colocar más información eh, Compra aquí por ejemplo ¿Ya? ahí podemos eh, colocar más cosas ¿ya? Podemos, bueno obviamente podemos hacer tamaño grande etc ¿Ya? y guardamos la página y vamos a crear una nueva página que se va a llamar eh, clientes tenemos la página clientes y vamos a llamar clientes y nuestros clientes clientes son a b c vamos a Darle lo Obviamente el texto ustedes lo colocan como ustedes quieran Ya, con esto vamos a ver qué pasó Eso es lo primero Entonces, bueno, tenemos las páginas creadas Vámonos a la tienda Esta es nuestra tienda antes de crear las páginas Recuerden, esta es la página de inicio Y en el menú tenemos hasta ahora esas opciones Entonces vamos a actualizar simplemente la página Y ahí ya tenemos los cambios hechos Entonces ya podemos ver que la página de inicio cambió Recuerden, estamos en la página de inicio Vamos a hacer clic para que lo vean Estamos en la página de inicio Tenemos la imagen que colocamos Tenemos nuestro texto pero además ya tenemos ahora, tenemos dos opciones nuevas ya tenemos el catálogo y el pago online Pero además tenemos ahora la página clientes Y la página quiénes somos ah. Obviamente con los textos que colocamos, textos básicos Pero eh, ustedes obviamente pueden colocar cada texto Que es lo único que faltaría ver sobre, respecto a las páginas El tema del orden, ya no lo mencioné Justamente quería mostrar esto Por defecto el sistema las coloca eh, ordenadas por eh, alfabeto entonces, si ustedes quieren especificar, por ejemplo, en este caso, quiénes somos primero antes que los clientes Simplemente lo definen en el orden Entonces, vamos acá, quiénes somos Lo colocamos con número 1 Y la página de clientes la colocamos con número 2 Y haciendo eso, si actualizamos la página Ahora tenemos quiénes somos primero, los clientes después En, en, en, el, en el layout por defecto eh, en el layout simple siempre están las páginas, el catálogo y al final pago online y no hay otra forma de hacerlo con el layout por defecto eh, en el siguiente video voy a explicar cómo definir un layout personalizado y con eso ya van a poder hacer, a poder hacer más cambios entonces las páginas sumadas a los layouts personalizados les van a poder permitir tener eh, la página eh, con un diseño bastante específico ya, obviamente la parte del layout es un poquito más compleja porque ya hay que entrar a diseñar la página pero hasta aquí con lo que está eh, ya pueden armar su página ahora si eventualmente hubiesen mucho interesado en cre que creemos nuevos diseños podríamos darle prioridad a eso ya pero por el momento recuerden que es solo un diseño pero ya estamos viendo la posibilidad de crear al menos dos más ya que en el fondo sean con otros colores con otros diseños con otros estilos de menú etcétera bueno ese era el vídeo eh, básicamente quería mostrar eh, repito cómo crear las páginas que es lo que está acá recuerden que la página de inicio tiene un significado especial porque va en la página de inicio y, obviamente, eh, pueden definir tantas páginas como ustedes quieran. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por haber visto el video.